Vengan para acá. Tienen que publicar todo esto. Sí, sí, yo estoy filmando. Por favor, retiren sus cosas. Nadie quiere hacer uso de la fuerza con ustedes. ¿Sí? Retiren sus cosas en este momento. Para... para... para Al Para ¿Con qué orden? Por favor, si ¿Con qué orden? Pero ¿con, ¿con, qué orden, orden? ¿Con qué orden? ¿Sí? ¿Con qué orden? no saca? ¿Sí? saca? No estamos ninguna orden, señora. ¿Por usted ¿por está, porque usted está viendo ¿Sí? un y nosotros la ah. vamos a sacar. Pero si los papeles lo tiene la otra señora. No hace falta ninguna orden. Si estamos metiendo un yo puedo evitarlo. Así me faculta la ley, señor. Bueno, pero el dueño nos ve por el dueño, no venga el dueño, el dueño no. hable con él, señora. Mañana vamos, viene el dueño. Mañana sí. viene el dueño, vos, señor. salen del terreno? Mañana viene el dueño. ¿Qué pasa? Acá están los papeles del terreno. ¿No? Señora, si están amables, se retira al el terreno. ¿No? Ella está como no. representante del dueño. Yo estoy representante del dueño porque el dueño llega mañana. Eh... ¿Y tengo vale. los papeles acá? Andame una femenino, ¿bueno? Ah, encima guapo. Dilo, papi. Una no puede tocar a nadie sin una orden. No puede tocar a, a, de a de nadie de de sin ninguna orden. De ¿Tenemos? ¿Tenemos? No puede, ¿Tenemos? no la orden, sí, no. el papel, sí, la no orden. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. No, no, no. No puede tocar. No. Ah, me vas a demorar. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Quieres Estoy grabando. ¿Quieres ser la titular entonces? No, no, no, no tienen una orden. Ustedes no tienen una orden. No Ustedes el... no tienen Pero... una orden. Sí, por favor, no. no? Está la no, no. orden de desalojo. Por favor, no hay orden pues de, verdad, de desalojo, porque no hay orden no de desalojo. No? no hay orden de desalojo, no. orden no de desalojo, Ay, chicos! ¡Hay allá. Retírese, señor. Retírese, de nosotros no vamos a hacerse la gente, se no, no se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se, vayan. No se vayan. Estamos filmando todo igual. No se vayan. Encima el que le dio la tolerancia fatal todavía que se de las manos. No Seguimos avanzando. No se vayan, chicos. Vengan todos para acá, vengan todos para acá. no, no. No la puede tocar, no la puede tocar, no la puede tocar. ¿Cuál es un...? No hay acta, no, no hay acta. ¿Dónde está la orden? No puede. No, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.